todavía aquí en España, en una nueva emisión del Guerrero Negocios. Antes de empezar, quiero haceros dos advertencias. La primera es que todo el contenido que voy a mostraros es solo mi propia opinión. No pretendo dar ninguna recomendación de inversión ni sentar cátedra. Y la segunda es que mmm, utilizaré el femenino casi siempre para referirme al, al público, al a los espectadores, pensando que me estoy dirigiendo a mis hijas porque como en todas las familias ahora mismo no me escuchan mucho, pero espero que en un futuro no muy lejano, pues cada vez me escuchen más y puedan escuchar estas grabaciones en caso de que yo no esté así que permitidme que utilice el femenino, pero por supuesto cualquier persona que, bueno, pues que esté interesada en visualizar, pues es bienvenida. Vale, voy a hacer un repaso, lo que suelo hacer todos los fines de semana, porque la bolsa eh, la tomo como eso, como una inversión, pero no como una obsesión. Entonces no me gusta, no soy de los que está pendiente continuamente de la bolsa, operando en el día a día, haciendo scalping ni cosas de esas, porque la vida es demasiado preciosa, la naturaleza hay que disfrutarla y no puede estar uno pendiente de algo tan trivial y artificial como es el dinero, que ahora mismo nos sirve para muchas cosas, pero puede que en un futuro pues, no sirva nada y se sustituya por otra cosa. O quién sabe. O sea, el dinero no es lo más importante en la vida, ni mucho menos. Lo más importante es ser feliz y disfrutar cada momento. Por eso, pues yo utilizo un sistema semanal. El fin de semana, en un rato, repaso todas mis posiciones, repaso el estado, coloco órdenes o corrijo las que hay para el fin de semana siguiente y me olvido hasta, hasta la próxima semana. O sea, luego de semana en semana. Bien, esta semana eh, se ha dado un hito importante. Tenéis en pantalla la línea de avance retroceso, pero antes de mostraros la línea de avance y retroceso, voy a mostraros la lista de la vista de mercado, donde tengo todos los índices, bonos, oro, plata, y voy repasando digamos, pues, los principales activos de, de los mercados cada semana y ver cómo va. Empezamos por los bonos y vemos que en el, en el gráfico mensual lo que, lo que tenéis a, es un gráfico mensual pues eh, estaban subiendo y están en una corrección importante vamos a pasar a semanal para que lo veáis mejor y están corrigiendo seguramente cuando toquen este techo pues para la corrección pero están bajando y sabemos que los bonos siempre se anticipan a la renta variable normalmente siempre no en bolsa hablar de siempre eh, es un poco aventurado y aprovecho para repetirme, porque las cosas, muchas cosas, las repito vídeo a vídeo con dos objetivos. El primero, que si nunca habéis visto uno de mis vídeos, pues podéis recibir por primera vez los mensajes importantes. Y el segundo, porque como son mensajes importantes, pues eh, se fijará bien en, en vuestra mente. Y los repetiré una y otra y otra vez. La bolsa es un juego que va cambiando nos podemos encontrar cosas imprevistas que nunca habían sucedido por eso es muy importante que no invirtáis todo vuestro dinero ni siquiera mucho de vuestro dinero sino el dinero que os sobra y no es como otro juego es como si fuerais al casino o así debéis tomarlo en realidad no es como un juego porque si sabe cómo funciona es ganador sí o sí aunque hay mucha gente que dice y es verdad que el 90% de los de los inversionistas en bolsa pierden dinero pero yo estoy convencido de hecho así lo estoy haciendo de que en la bolsa se puede ganar dinero conociendo con cuatro cosas, no mucho más, cuatro cosas. Y no siendo un adicto a la bolsa, sino haciéndolo como os estoy diciendo. Pero sí, debéis invertir solo el dinero que os sobra y debéis hacer una buena gestión de capital. Eso es vital. De nada sirve saber que mi ficha va a ser ganadora con una probabilidad de un 56-57% si en el 46 o 44% de probabilidades que voy a perder aun teniendo mi tendencia a largo plazo es de ganador, invierto todo mi capital pues en esa que me sale un movimiento perdedor lo pierdo todo y se acabó el juego por eso la gestión de capital es fundamental bueno, y dicho esto eh, estamos viendo el gráfico de bonos veis que Está cayendo, el gráfico de bonos suele anticipar, no siempre, como digo, o sea, hablar de siempre aquí es, es muy aventurado, pero suele anticipar el mercado de renta variable. Estos eran los bonos de a 3 a 7 años, estos son los bonos mensuales, no están tan bajistas, pero bueno, sí tienen cierta tendencia bajista, digamos que están en tendencia neutra en el gráfico mensual vemos lo mismo, que se está aplanando la línea de tendencia neutra. Aquí podría dispararse al alza o podría dispararse a la baja. Está un poco indeterminado. Pero el de 7 años vemos que ya está bajista. El oro, perdón, es el Bitcoin. Eh, el Bitcoin está de moda. Mi recomendación, alejaos del Bitcoin todo lo que podáis. Ya es muy tarde. Si hubiéramos entrado pues cuando salió el Bitcoin, pues perfecto. El que le haya cogido esa oportunidad será rico. Pero ahora mismo alejaos del Bitcoin y mi recomendación es si tenéis que hacer algo con el Bitcoin, bajistas. El índice de Francia K40 muy alcista, muy alcista, veis una fuerte tendencia alcista en el gráfico semanal y en el gráfico mensual sigue alcista, pero veis que el histograma de MACD ya se ha aplanado y alguna barra empieza a ser más baja que las anteriores. Seguimos, cambiamos, vamos, eh, Dow Jones de Industriales, cuidado, cuidado porque en, en, en, en el gráfico semanal vemos esta gran barra bajista, la, la media móvil se está aplanando y vemos que estamos alcanzando el mínimo relativo anterior. Si lo rompe entraríamos en una tendencia bajista. Y aquí voy a hablaros ya de la, de la línea avance-retroceso. Luego seguiremos viendo más cosas. Fijaros, en el, el es donde están los valores más fuertes, más potentes, solo 30 valores de los miles que hay en la bolsa americana, pues se está aplanando y hay una barra bajista importante. Estamos en pleno, las noticias están dándonos, como siempre dan lo que interesa, la crisis de Ucrania con Rusia. Pero mirad la línea avance-retroceso. La línea de avance retroceso vemos que recoge todos los valores, no solo los más fuertes y los que van haciendo máximos. Estuvo de esta, este mínimo absoluto marca la crisis del COVID, el inicio de la pandemia del COVID. Vemos cómo eh, está fuertemente alcista, con la media móvil rápida por encima de la media móvil lenta. Y justo ahora, con estas bajadas que ha habido esta semana, se produce un cruce, muy atentos, muy atentos porque es posible que la, la media móvil rápida cruce por debajo y empiece una tendencia bajista, fuertemente bajista en el mercado. Voy haciendo incisos y cambiando de pantalla. Vamos nuevamente a Dow Jones y al resto de parámetros. El índice de metales preciosos. A ver si carga. Bueno, lo tenemos. Estaba una tendencia bajista, pero es, eh, mensual, que es de más largo plazo. Vamos, muchacho. Bueno, no carga, vamos a los mensajes importantes. Entonces, no voy a repasar más índices con vosotros porque esto se puede volver interminable y nos perdemos. Entonces vamos a quedarnos con el Dow Jones de, que habéis visto en pantalla, que estaba casi en máximos pero con un recorte importante. En contraposición a la línea avance-retroceso que veis que cuando está marcando mínimos y ha cruzado a la baja, veis que la línea ha roto el mínimo anterior, la media móvil está cruzando la rápida a la, a la lenta, pues es que estas situaciones de altos precios, un momentito, que son las cosas de directo, voy a abrirla a mi mujer y ahora vuelvo. Ya estoy de nuevo con vosotros siento la interrupción chicas laura ha sido tú la que habido la que me ha picado y me ha interrumpido que lo sepas que ha sido culpa tuya la interrupción bueno pues continuamos cuando los valores pequeños no acompañan a los grandes pues cuidado cuidado porque puede ser indicativo de una un ciclo bajista un ciclo bajista importante fuerte y así lo indica para que comience el ciclo bajista deberíamos esperar la confirmación con la rotura del mínimo anterior en los índices. Por ejemplo, para confirmar la rotura, pues en el Industriales, que vemos en mensual el, el, la tremenda, el tremendo rally que ha habido desde marzo de 2020, pues en el gráfico semanal, por ejemplo, debería romper esta barra, caer por debajo del mínimo anterior. Entonces quedaría confirmado que inicia un ciclo bajista no solo en el industrial deberíamos mirar también pues por lo menos el industrial el de transportes que está ahora más alcista debería romper este mínimo anterior para confirmarlo y hasta que no se confirme no podríamos dar por iniciado ese ciclo bajista deberíamos mirar también pues por ejemplo podríamos mirar el nikkei como lo está haciendo vemos que se acerca ya también peligrosamente al mínimo anterior podríamos mirar el stand Ampur 500 que ha tenido una barra bajista importante esta semana, pero hasta bueno aquí hay un mínimo relativo, porque bueno, casi absoluto, porque ha tenido un, un cierre por encima del máximo anterior. O sea, que ya se ha roto. Cuidado. Y podríamos mirar también el Nasdaq, por ejemplo, el compuesto. Y vemos en el Nasdaq, fijaros, que ya se ha roto. Ya se ha roto. Es tan, tan fuerte la bajada que el mínimo anterior, el mínimo absoluto anterior, ya se ha roto. O sea que cuidado, muy cuidado, mucho cuidado porque puede empezar un ciclo bajista. Vale, como indicadores que nos pueden ayudar a predecir, como os decía, está la línea avance-retroceso, pero luego está la línea de avance en volumen que está peor. Lo vais a ver en pantalla, está peor, tremenda bajada, o sea. El, la, la, al recoger el volumen, pues tienen más volumen los valores grandes que los pequeños. Por eso es mucho más acusada la bajada que la línea avance-retroceso simple. Pero bueno, cuando los valores grandes tampoco quieren subir, cuidado. Y por ejemplo, el índice de interés abierto, vamos a ver el CPC, que es la gente que va comprando en corto o abriendo, eh, comprando acciones o eso. Eh, perdón, acciones, opciones, o sea, el, el interés abierto, El interés, operando no, no con activos normales, sino con derivados. Esa sería la explicación más sencilla. Perdón, voy a meter una línea, en las barras no nos vemos nada. Vamos a ver, una línea sólida, vamos a ponerla fina, así. Vale, aquí lo importante es ver el histograma. Bueno, en el CPC, en el índice de interés abierto, va todo al revés. Cuando el histograma está por encima, el mercado está bajista. Cuando está por debajo, el mercado es alcista. Y vemos que está en una pendiente bajista. Luego, hasta que esto no empiece a tener una pendiente hacia el otro extremo, a ponerse por debajo del cero, no empieza a tener una pendiente negativa, que os digo que va todo al revés, la pendiente negativa sería alcista. Y ahora está en una pendiente positiva. Esto es bajista. Luego, mi recomendación para esta semana es estar cortos, bajistas, pendientes para cerrar posiciones abiertas, que corrijan mucho con stops y con nuestros cepos puestos de caza, de caza de presas, para aquellas acciones que hayan subido mucho que hayan tenido fuertes subidas por ejemplo, os hablaba antes del Bitcoin sería, sería una que yo creo que ya, ya no os pongáis cortos tampoco porque ya habría que haber entrado corto ahora puede haber rebotes alcistas pero de ese tipo, que hayan tenido subidas explosivas os muestro una por ejemplo a ver, una en la que yo ya estoy dentro corto y que puede ser por ejemplo, por ejemplo en seguimiento corto puede ser Etsy Etsy, que ha tenido una fuerte subida. Vamos a ponerlo mensual. No, el mensual tiene pocos datos. No vemos nada. Vamos a ponerlo semanal, pero veis crisis del inicio de la pandemia del COVID. Un espectacular rally alcista y ahora pum ha roto, ha roto el, mini, el mínimo anterior. Lo ha roto. Yo aquí ya me he puesto bajista. Y bueno, y recomiendo seguir bajista en este valor. Opciones de, o sea, acciones de este tipo, con subidas muy fuertes durante la crisis del COVID, que estén en valores, ha llegado a, a tocar más de 300, máximo 307, ¿veis? Y en solo unas semanas ya está 148. Pues en estas acciones son las que hay que estar bajista. Os pongo otro ejemplo, en el que yo ya estoy corto, que puede ser Crocs con una subida espectacular durante la pandemia y ha hecho una típica figura, casi ni la ha he hecho de doble techo, casi esto podemos ver un hombro, de hombro, cabeza a hombro ya lo ha roto el hombro y está bajista, aquí ya habría que estar dentro, pero bueno, hay muchas acciones de este tipo que todavía no han roto la figura pues lo que tenéis que hacer es poner órdenes de stop cortas y si rompen y confirman os aprendéis, entráis corto con un stop siempre, por ejemplo, yo aquí pondría un stop por encima de estos máximos, stop límite. Y así vais abriendo vuestras, vais colocando vuestras trampas, vuestros cepos. Estas serían estrategias del cazador. Bueno, pero vamos a ver todavía más indicadores que os pueden ayudar a adivinar el futuro. Otro indicador muy, muy, muy bueno es ver cómo están operando los dueños de las compañías o los... Los que tienen información privilegiada son los que los propietarios, los accionistas, lo, el CEO, el presidente, el administrador, el responsable de administración de la empresa, el responsable de marketing, toda esta gente que sabe cómo está. Entonces eh, en Well Wisdom esta página web os presentan de forma gratuita todos estos datos. Tenéis un gráfico, varios gráficos. Es, eh, lo tenemos aquí de los últimos seis meses. La barra azul es el número de acciones que los insiders son estos, los propietarios, los digamos que el alto staff, el, el high staff de, de las compañías, lo que están haciendo con sus propias empresas, en azul son si compran acciones de, sus propias, de su propia compañía y en negro es si venden, pues veis que estas últimas semanas el volumen es muy pequeñito, tanto en compra como en venta, pero... En compras bajísimo y en venta ligeramente mayor. Tampoco hagáis caso a que en ventas sea ligeramente mayor, porque las ventas siempre son mayores. Esto nos va a ayudar todavía, sobre todo, a localizar los momentos de compra. Cuando los insiders están comprando, por ejemplo, vamos a ver un, un caso típico. Si en vez de seis meses ponemos dos años, vemos aquí esta barra corresponde a marzo de 2020, cuando se inicia la pandemia y todo el mundo entra en pánico en bolsa. Vemos que los insiders, o sea, los propietarios, los CEO, los responsables de marketing, los que tienen información privilegiada con esta barra de compra tan monstruosa, estaban comprando masivamente. Vemos que ahora no lo están haciendo y el resto de indicadores nos indican que muy probablemente inicie un ciclo bajista. Pues este indicador vale su peso en oro. Y aquí podréis ver en un gráfico lineal pues, la diferencia entre las compras y las ventas. Es muy fácil de, de, de explorar. Si lo leéis, pero si está en zona blanca, pues está neutro. Si está en zona roja, es bajista. Predominan las ventas. Y si está en zona verde, predominan las compras. Si vamos, volvemos a lo mismo, si miramos marzo de 2020 veis que estaba fuertemente en zona verde, que es lo más indicativo, lo más significativo. Hay muchas veces, otras veces, que se pone fuertemente en zona roja, pero las ventas, cuando los insiders venden, no es tan indicativo como cuando compran, porque muchas veces compran opciones de compra sobre su compañía a muy bajo precio y es una forma, digamos, bajo manga, de que las compañías, les, como tienen sus salarios limitados por ley, no pueden ser los salarios millonarios que ellos demandan. Pues las compañías les pagan muchas veces con opciones. Y la. perdonarme que me dice. Aquí, luego entramos otra vez y necesitamos los gráficos. Entonces les pagan con opciones de su propia compañía para. En el momento que quieren hacerlas líquidas, las venden. Entonces, muchas veces hacen caja, digamos, vendiendo opciones. Esto no es tan significativo. Hay zonas en las que venden masivamente y no quiere decir que vaya a empezar un ciclo bajista en el mercado, pero sí es mucho más significativo cuando las compran. Si tenéis preguntas de lo que os voy diciendo, porque solo pretendo hacer un repaso, por favor, colocarlo en los comentarios y vosotras, chicas, preguntármelo. Y si no estoy aquí, pues tenéis, nos queda más remedio que investigar sobre lo, las pistas que os doy. Pero esto es ciertamente muy jugoso. No os perdáis el hilo de lo que os cuento aquí. Bueno, y aquí es eh, en cantidad de dinero. Es la cantidad de dinero que, es que los insiders eh, arriesgan o dejan en compras y en ventas. En azul en compras y en negro en ventas. Vemos que en diciembre hubo un fuerte incremento del dinero metálico. Que los insiders en sus propias compañías vendieron las acciones de sus propias compañías. No las compraron, las vendieron. Bueno, esta, si ponemos dos años hay una fuerte compra. Me parece que corresponde a marzo de 2021. Que luego hubo una, un tirón fuerte del mercado. Vale, pues esta página no tiene desperdicio. Whale well Wisdom, acordaros. Por todo lo que os voy contando hay mucha gente que, que vende cursos eh, y los cobra a, a precios desorbitados sinceramente creo que, como os digo, lo más aconsejado es vivir de forma natural. Coger lo que necesitamos y no intentar acumular. Esto es para todos, para todos, no para unos pocos. Bueno, pues como resumen, lo que os puedo decir es que, y termino colocándos de nuevo la línea avance-retroceso, es que esta semana yo lo que haría es, Poner stops, si os queda alguna, alguna posición larga, alcista, pon, ajustad los stops porque vienen curvas. Si no han saltado ya, que probablemente ya os hayan saltado. Y empezar a poner eh, cepos para, para capturar cuando rompan el mínimo anterior. Cuando, si tenéis dudas, por supuesto, ponedme en los comentarios y con mucho gusto hago un vídeo explicándolo si queréis que analice alguna de vuestras acciones pues también eh, ponedme un comentario e intentar analizarla pero eso eh, ajustamos stop si no han saltado ya que ya deberían haber saltado la mayoría de vuestras posiciones alcistas y ponemos cepos con acordaros eh, aunque esto no sea una acción es la línea de avance retroceso para recordar este sería el mínimo anterior aunque no es absoluto el, el absoluto sería más bien este mínimo que ya lo ha roto pues Vemos el precio mínimo, calculamos pues, un punto de entrada un poquito por debajo, es punto psicológico, lo tengo en otro vídeo del canal, y si baja de ese punto, boom, entramos, vendemos, entramos cortos. Colocaríamos un stop, en este caso yo me colocaría un stop si vuelve otra vez a las andadas el mercado alcista y pasa a este punto, compro y cierro la posición en pérdidas. Más vale perder un poco ahora que no muchísimo dentro de un tiempo por aguantar y es mi forma de operar. Espero que el vídeo os haya sido de utilidad, lamento las interrupciones, son las cosas del directo y ser padre de familia. Eh, bueno. Que os aproveche a todos y un beso para mis hijas. Espero que algún día podáis escuchar mi voz por aquí. Hasta la semana que viene.